Los pasos de acentuación en español. Paso 1. Dividir las palabras en sílabas. Paso 2. Identificar la sílaba tónica, es decir, la que se pronuncia con mayor golpe de voz. Paso 3. Saber qué palabras necesitan acento escrito. ¿Cuándo necesitamos el acento escrito? según donde esté la sílaba tónica en una palabra. El acento puede hacer a una palabra aguda, grave o llana, esdrújula o sobreestrújula Palabras agudas. La sílaba tónica es la última. Se necesita acento cuando termina en vocal, n o s. Por ejemplo, camión. Se divide ca, mi, on. La sílaba tónica es la última sílaba, on. Palabras agudas con tilde, es decir, palabras con terminación en vocal, n o s. Café, corazón, capitán, mamá, francés. Palabras graves o llanas. La sílaba tónica es la penúltima. Se necesita acento cuando no termina en vocal N o S. Por ejemplo, la palabra azúcar. Se divide a-su-car. La sílaba tónica es su. Palabras graves con tilde. Nuevamente, estas son las que se acentúan cuando no terminan en vocal N o S. Lápiz. Líder, dólar, portátil, árbol. Palabras estrújulas. La sílaba tónica es la antepenúltima y estas siempre llevan acento. Por ejemplo, plástico. Se divide plas ti co La sílaba tónica es plas. Palabras estrújulas. Recuerda que estas son las que siempre llevan acento. Plátano. Fábrica. México. Línea. Pájaro. Palabras sobre esdrújulas. La sílaba tónica es la antepenúltima y siempre llevan acento. Por ejemplo, en la palabra fácilmente. Se divide fa-cil-men-te y la sílaba tónica es fa. Ejemplos de palabras sobre esdrújulas. Recuerda, estas, al igual que las esdrújulas, siempre llevan acento. Dígamelo. Llévaselo. Gánatela. Cómpraselo. A continuación, una recapitulación de esta lección. Para ayudar a memorizar las reglas de acentuación, puedes aprender el acrónimo SEGA, sobreestrújula, estrújula, grave y aguda. Recuerda que las sobreestrújulas, así como las estrújulas, siempre llevan tilde. Las palabras graves únicamente se acentúan cuando no terminan en vocal N o S, y las agudas se acentúan cuando tienen dicha terminación. Las palabras sobresdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la cuarta sílaba antes del final. Las esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la tercera sílaba antes del final. Las graves son las que la sílaba tónica es la segunda sílaba. Y las agudas es la sílaba final. He aquí unos ejemplos de cada categoría. Sobresdrújula. Fácilmente. Esdrújula, rápido, grave, árbol, aguda, canción.